El co-computing o la nube, como la conocemos todos. El co-computing se basa en la utilización de servicios en la red, tanto de software como de almacenamiento. Esto qué nos, deja? nos deja que sin físicamente estar en donde está alojada la información ni donde está el software, poder trabajar con ella. Es decir, se hace un uso de infraestructuras que dan servicio desde otra ubicación geográfica. Con una nube eh, tienes acceso a servicios tanto de datos, cuando se quiera, y donde se quiera, y con, y, necesidad de tener, y solo necesitas tener la conexión a internet. Eh, con esta tecnología eh, se disminuye el coste de infraestructuras, la necesidad de una gran capacidad de almacenamiento, porque va a estar toda en la nube, y se aumenta la velocidad de trabajo. La realidad virtual aumentada y mixta. La realidad eh, virtual consiste en crear un ambiente artificial por ordenador donde todo el, todo el entorno y todo lo que visualizamos está hecho de manera informática. En cambio, en la realidad aumentada lo que se añade es a una escena de un mundo real una información genera, generada tecnológicamente. Y finalmente la, la realidad mixta pues lo que hace es una combinación. Hace referencia a los vídeos que convidan y superponen secuencias del tiempo real dentro de un contenido eh, virtual. El Internet de las cosas o IoT es la conexión vía Internet entre máquinas y personas. Eh, permite la conexión de diferentes dispositivos para que puedan comunicarse e interactuar entre ellos con otros eh, equipos que pueden estar descentralizados. Hoy en día podemos encender el ordenador de nuestra casa o, o encender una máquina que nos aspire toda la casa simplemente con un móvil. Pues eso es el IoT, el Internet de las cosas. Los sistemas ciberfísicos. Los sistemas ciberfísicos integran capacidades de computación, almacenamiento y comunicación junto con la capacidad de seguimiento y control. Normalmente están conectados entre sí y a su vez conectados con un mundo virtual a través del IoT que acabamos de ver. Pueden tener en algunos casos una capacidad de aprender y de evolucionar con lo que van aprendiendo. La fabricación aditiva es lo que se conoce comúnmente como impresión 3D. Es un proceso basado en la idea de convertir un modelo digital en un objeto real en un objeto tridimensional y sólido. Esto se realiza mediante impresoras 3D que permiten eh, fabricar piezas complejas de manera muy rápida y con un coste relativamente barato. Eh, con la impresión 3D ¿a qué podemos eh, aspirar o llegar? Pues a reducir los costes logísticos porque podemos hacer la pieza donde estemos con esa impresora y a facilitar la producción de pequeñas eh, series o prototipos. La robótica industrial. La robótica industrial hace referencia a los robots destinados a la automatización de procesos de fabricación dentro del sector industrial. Como ejemplo podemos hablar de los cobots, que son unos robots colaborativos que sirven para automatizar procesos industriales y cualquier tipo de procesos repetitivos o manuales que necesite la industria, sin poner en peligro a las personas. De hecho, los robots pueden trabajar conjuntamente con personas sin peligro ninguno. Están fabricados para ello y pensados para ello. Se pueden programar para distintas funciones muy fácilmente y no hay eh, necesidad de formación especial eh, ni de una cualificación específica para manejar un cobot. La simulación. Bueno, como bien dice su nombre, la simulación lo que hace es simular procesos y operaciones industriales sin necesidad de eh, una eh, ejecución física, sino aplicando eh, tecnologías inteligentes. La simulación ya se está ut utilizando hoy en día como herramienta para que las empresas pues, puedan mejorar sus procesos, hacer un análisis de su industria, de ver cómo mejorar, ser más rápidos en la producción, porque lo que hacen es simular esos procesos de manera virtual. virtual. Se espera que esta herramienta sea clave en el diseño y optimización de las operaciones de las fábricas futuras. El gemelo digital. El gemelo digital eh, es una representación virtual de un proceso o de un producto y se puede utilizar, sobre todo, para analizar su rendimiento eh, de forma virtual. Es decir, tú, un producto que tienes fabricado, puedes tener uno similar de manera virtual es su gemelo. ¿Qué, ¿Para qué se usa este gemelo? Pues este es, es eh, gemelo se usa para simular, para predecir y para optimizar eh, el producto y sistema de producción antes de invertir prototipos y activos físicos. Es decir, analizas en tu gemelo digital cualquier proceso o actividad que quieras implementar y verificas si funciona, no funciona o si es mejorable. Un ejemplo de uso de esta tecnología es la prevención de fallos en maquinaria, también llamado mantenimiento predictivo. Bueno, y con esto hemos dado un repaso un poquito rápido en las, eh, sobre las tecnologías eh, habilitadoras, las que hoy en día nos presenta la industria 4.0, posiblemente podríamos añadir alguna más ya porque esto va veloz, pero bueno, en otros temas podréis ver un poquito más en profundidad eh, cada uno de ellos.